Hola, en este vídeo vamos a ver la simulación de la, del módulo de sincronización de la VGA. Eh, te recomiendo que veas el vídeo anterior sobre la VGA si tienes dudas de lo que estamos hablando aquí. Eh, aquí, bueno, vamos a empezar la simulación, empezamos a, a correr la simulación. Ya le he quitado la, el antivirus porque da problemas si lo tenemos con antivirus. Y aquí está empezando la simulación. Eh, voy a añadir las señales de la, del sincronizador O sea que añado estas señales para que se muestren aquí Empiezo la simulación de nuevo Saco esta pantalla para que sea más cómodo La pongo pantalla completa Aquí pongo que el Radix sea eh, sin signo Y así todas las señales se ponen así Vuelvo a cerrar aquí y voy a empezar la simulación. Aquí tengo los tiempos del, de la línea y de la pantalla. Y para empezar voy a empezar eh, simulando una línea, un poco más de una línea. O sea que son 32 microsegundos. Entonces voy a aquí y le digo que, por ejemplo, 50 microsegundos estaría bien. Le doy a simular. Y vamos a ver en la pantalla que sale. Pongo aquí que se me muestre... La, toda la simulación Y pongo aquí los tiempos Para comparar Bien, aquí vemos que está la señal de reset Vamos a empezar al principio eh, Me voy al principio del todo A ver qué pasa Entonces al principio del todo vemos que, que el reset ya se pone a cero O sea que se desactiva Está la señal de reloj Estas son las señales de salida La columna Y vemos que la columna va aumentando El contador de de píxel digamos se activa aquí este es el la cuenta de reloj que cada cuenta 0, 1, 2, 3 y va aumentando el contador de píxel de 1 en 1 cada vez que llega cada vez que pasan 4 ciclos de reloj, o sea 40 nanosegundos, eso está bien aquí tenemos el, la señal de nuevo píxel que se activa durante un ciclo de reloj cada 4 ciclos de reloj, o sea cada píxel y esta señal hace que aumente la cuenta de columna cada vez que llega por ahí, por ahora está bien, esta cuenta de columna debería, debería de tener 800, bueno 799 cuentas eso lo podemos comprobar eh, yendo por ejemplo a la nueva, a la señal de nueva línea vamos a la siguiente transición de la señal de nueva línea y aquí vemos que se activa la señal de nueva línea con los 799 y se forma una nueva Aquí una nueva fila, vemos que la fila se ha aumentado a 1 Y si vamos disminuyendo Vemos que esta es la fila 1 eh, Exacto, y aquí se ha formado digamos la zona no visible Vemos que aquí visible se pone a 0 Vamos a ver exactamente en la siguiente transición Aquí aumentamos Y vemos que en 639, como muestra aquí, la zona visible son 640, o sea, 639 es el, el, el anterior, digamos, de 0 a 639. Y ya a partir de aquí se forma la zona no visible. Este sería el porche delantero. El porche delantero eh, son 16 píxeles, o sea, que sería eh, del 640 al 655. Lo disminuyo un poco... Exacto, aquí sería, ya sería, aquí se formaría la, la sincronización horizontal, el H-sync, y vemos que el H-sync eh, dura, eh, aquí nos lo dice, el H-syncro horizontal dura 96 píxeles, o sea que de aquí a aquí deberían ser 96 píxeles y 3,84 microsegundos. Bien, vamos a ver cómo a ver si realmente son estos 3,84 microsegundos. Entonces, estamos aquí, en el principio de la sincronización horizontal. Añadimos un marcador. Vamos a la siguiente transición de esta señal y se nos forma aquí. Entonces, podríamos hacer la resta entre 30, eh, 175 y 26, 335. Si hacemos la resta, nos debería de dar... Eh, el, los 3,84 pero podemos también voy a quitar unas cuantas líneas unas cuantas filas aquí que están repetidas por ejemplo esta está repetida esta también la borro el h5 que está repetida el visible también esta es la borro y el reloj es el reset vale el reloj está en el ahorro. y así tenemos todas aquí va vale. entonces si ahora me pongo aquí encima de este marcador se nos muestra la si no se, no se demuestra esta regla, la puedes eh, poner aquí. Aquí se muestra la regla. Y vemos que del marcador al cursor hay 3,84 microsegundos. Y vemos que aquí son los 3,84 microsegundos de la sincronización horizontal. O sea que esa está bien. Eh, la, la simulación nos está mostrando que los tiempos que hemos generado están bien. Para la sincronización horizontal. Eh, podríamos comprobar también, por ejemplo, si toda la zona visible la zona visible que serían los 25 con 60 microsegundos están bien vamos a vamos a, a, a aumentar la simulación en otros eh, 50 microsegundos para crear una zona mayor de visible aquí hemos hecho la simulación y aquí vemos la primera, digamos, esta sería la fila 1, la 0, la 1, la 2 vamos a ver el tiempo primero borramos los marcadores ¿vale? nos vamos a la, a la visible vamos a la siguiente transición de la visible aquí está y añadimos un marcador y lo llevamos a la siguiente transición de visible que es esta o sea que de aquí a aquí debería haber eh, 25,6 microsegundos ponemos esto de aquí y salen 25,6 microsegundos o sea que la parte horizontal está bien, porque nos ha salido la zona visible, 26,6 microsegundos, que son los, además lo comprobamos, 640 píxeles. La sincronización está bien. Podríamos comprobar también el tiempo, por ejemplo, del porche delantero y trasero. Podríamos irnos aquí en el H-Sync, irnos para atrás. Y aquí vemos que... Del Porsche. Este es el porche trasero, el que va detrás de la sincronización y hay bueno, está en negativo, pero sería 1,92 microsegundos y ese es el porche trasero, perfecto Y si podríamos ir, por ejemplo, a ver cuánto mide el porche delantero Vamos a colocar este marcador eh, Vamos a la transición aquí del visible eh, Estamos en el principio del porche delantero Ponemos un marcador y vamos a la siguiente transición de, el, de la sincronización horizontal para que se nos ponga justo eh, el, en el final del porche delantero, exacto, aquí. Nos ponemos aquí y aquí nos marcan que entre, entre el, el principio de la zona no visible y el principio de la sincronización horizontal hay 64 bueno, 0.64 microsegundos, lo que tiene que ser, y son los 16 píxeles que deberían ser o sea que vemos que la línea, los tiempos de la línea están bien vamos a ver ahora los tiempos de la de las digamos de pantalla ahora tendríamos que simular una pantalla completa que son 16,64 milisegundos y vamos a simular en verdad, en verdad dos pantallas completas para poder ver bien las transiciones que serían unos 32 milisegundos, vamos a simular 50 milisegundos vamos a a la simulación y en vez de microsegundos ponemos milisegundos y simulamos ahora la simulación será más larga tomará un poco más de tiempo de simular pongo toda, todo el tiempo eh, a ver si ha terminado no, todavía no había terminado porque tiene que llegar a 50 vale, aquí tenemos los 50 ya un poquito más de 50 milisegundos y vemos aquí las transiciones de visible, digamos, y las transiciones de la sincronización vertical. O sea que de aquí a aquí hay una pantalla entera. Han pasado todas las líneas y, y píxeles, digamos, de esa zona. Vamos a ver los tiempos de, de la sincronización eh, vertical. No, hacemos aquí, esta es la sincronización vertical. Deberían de ser dos líneas, como aquí lo muestra sincron vertical, son dos líneas nos vamos a la, a la transición, nos ponemos en Vsync, vamos a la transición ampliamos un poco ¿vale? y vamos a la siguiente transición de Vsync, bueno, ponemos el marcador allá añadimos el marcador vamos a la siguiente transición y ya, bueno, si no te, no te sale esto, aquí nos sale eh, que hay a ver. esto es, aquí, los 64 Ahí si no te sale marcado, lo vuelves a marcar y te sale, y si no, marcas en esta en esta regla te sale 64 microsegundos son es la sincronización vertical, está bien y, y deberían de ser dos líneas y perfecto, de la 489 a la 490 o sea, está por ahora está bien vamos a ver el... El principio de la línea visible, vamos a la siguiente transición, aquí, aquí empieza la, la línea visible y aquí vemos que se van contando filas, Va, llega hasta la 519, son 520 filas como aquí está, y aquí empieza la, la, la fila 0 la otra vez, la 1, la 2, la 3 y mmm, así sucesivamente como vimos hasta la 479 que debería ser el principio de la zona no visible si vamos aquí a la siguiente transición vemos que es la 479 es cuando se empieza a hacer la zona no visible bueno en principio lo que esta simulación me marca que está todo bien podemos ver incluso el, el, los tiempos entre de refresco entre pantalla vamos a aquí a nueva línea vamos al cursor no perdón aquí a la nueva transición Voy a quitar los marcadores. Y entonces aquí empieza la nueva línea. En, y voy al siguiente a la siguiente transición. Pongo aquí un marcador. Lo bañado. Y voy a la siguiente transición de la nueva línea. Vale. Y reduzco. Y entre este y este debería haber hay 16,64 milisegundos. Y exactamente es lo que lo que el periodo de un refresco de pantalla así que está todo bien eh, ahora ya tenemos el sincronizador y en, la siguiente, eh, en el siguiente vídeo mostraré cómo, cómo hacer el diseño estructural que une este sincronizador con el que muestra los colores de pantalla y así juntos ya podemos hacer el diseño de básico de un controlador de pantalla VGA con una carta de ajuste digamos con unos colores y unas líneas básicas para ver que todo funciona